gratuitos para Free Fire? Es muy fácil simplemente lo que debes hacer es seguirme en las redes sociales que te dejaré aquí en el video. A partir de este martes 8 y todos los martes estaremos repartiendo diamantes a nuestra comunidad. ¿Qué debes hacer? Ir a YouTube, colocar tu ID con un mensaje atractivo y estarás participando, y cada martes deberás de entrar, porque cada martes subiremos un video, donde estaremos regalando los diamantes, y todos los que coloquen los mensajes en este video, en YouTube, participarán este martes, el otro martes subiremos otro, y participarán en el otro de los diamantes gratis, cuando llegamos a 100.000 en YouTube, estaremos asequeando a toda nuestra comunidad un hermoso celular de estos Samsung. ¿Te le mides? Comparte el video. Y recuerda esto que es muy importante. Soy el moro de Buyo, soy el moro de Buya, Buya, Buya Line. Vamos todos a ganar diamantes de Spree Fighter por montón. ¡Sí, sí, sí!